Hola chicos y chicas, y como están, para algunos que ya sepan, eh, me gusta jugar a Arsenal, todos ya saben eso. Eh, y vamos a jugar a Dormi, espero que lo ponga el video y voy a ponerlo en la Dormi. Voy a estar presentando mi inventario de Adobe, si, sí, mi inventario. No tengo tantas cosas, pero es más o menos, no. Chicos, eh, quitamos Adobe, está bien abriendo, tengo mi server VIP, saben todos como los que juegan a Dormi, ya saben que el server VIP está gratis. Perdón que, que pasó un error. Eh, miren, eh, todos saben que el server VIP está gratis. Yo me hice mi propio server y así me perdoné. Lo personalizo yo mismo y vamos a ver si ya me abre. Esperen un ratito, si no ha abrido, eh, les, les digo. Plus, aquí toma a eh, Ya estoy leyendo el papel. Ahorita la Dogme se me ha puesto lento, no sé por qué. Eh, me ha puesto un poquito lento. Y el Roblox, como todos saben, se me ha puesto también un poco lento. Acá son me van a dar más cosas Ah, no, miren, aquí dan cosas y cosas Me, dan, me dieron 5 estrellas tengo, Aunque parezca que tengo poquito dinero En no, realidad tengo mucho Tengo 300 eh, 300 no, ya, 400 400 tengo ya ahorita, mira Este es mi inventario Tengo esta calabaza que me la dieron Este pan, este panda rojo, este de vampiro Este de acá de finifox Gatitos de las nieves y gatitos de las nieves. Acá estos estaurosaurios y estaurosaurios. Acá mi perrito que se llama Soy tu amigo fiel. Y acá tu calabaza. esas son. Y mis vehículos. Acá. Plátano legendario que es uno aquí y estos tres. Y acá todos, todos mis juguetes. Mis regalos no tengo nadie. Cada vez que me compro un regalo me los abro de uno. Es como que espero un rato. Bueno, tuve mi servir VIP así que vamos. Todos saben que sigue durando lo de aquí del... Esto del Halloween Sí, Durante el Dranding Adogme En Arsenal ya quiero que se salga La verdad es que no me gusta tanto el Hakula La verdad no me gusta mucho Del todo Como a todos les gustaría A mí me parece no muy agradable No me parece muy bueno La verdad es que me gustaban más los modos anteriores ahorita solo eligen puro Hakula nada más Y aparte que Hakula me tiene nota aquí a mí y me quiere matar justamente a mí No sé por qué, que yo le hago mucho daño Pero es que me quiere matar siempre a mí no sé qué me ve a mí, que me quiere matar solo a mí. Y yo cada vez que voy por ahí nomás como que caminando, me, me coge, me lanza un vampiro y me mata. Y me pongo enojado, la verdad. Es que cualquiera no te enoja, ¿cierto? Que te mate de una ejácula en la primera ronda. Bueno, no son rondas. En la primera partida te mate de una ejácula. Eso es algo enojón, ¿no? Aquí vamos a elegir todos nuestros caramelos y ya me dieron mil. Ahora puedo comprarme este huevo de boca otra vez. A veces no sale algo bueno la verdad. A ver si me sale el bueno. Me gasté todo mi, mi plata. A ver, abrir. Chicos, juren que vamos a salir el albino. No mames, no me va a salir el albino. Y me salió otra vez el murciélago. Pero qué mala suerte tengo, ¿no? Qué mala suerte. Esto, el albino quiero yo. Yo quiero el albino. El albino es el blanco. O el cover root. Aún está disponible lo, después de Halloween. Ah, después de Halloween está disponible. A ver qué dice acá. Casa de murciélago, murciélago normal, 4. En 5, murciélagos al vino. Ah, murciélago nomás. Hay murciélagos normales después de 4 de estas cosas. Puede que se salga la primera o puede que se salga al vino después de 1 o 5 de estas cosas. Hmm. Bueno, ahora tengo 2. Tengo 2 de estas cosas. Y tengo 2 de estas cosas también. Voy a rendir mis. Estaborosaurios. Hasta tener más. ¿Para qué? Para poder eh, hacerlo neon No sé si el software se puede hacer neon pero yo creo que si sí, no eh, Vamos acá. Se me está pidiendo algo mi cosa. Tengo un poco de lag. Voy a bajarle los gráficos. No se sé, ve en la grabación, siempre sí se pone lag aquí, acá, la guía, tal verdad. Los gráficos los tengo en manual así que los voy a bajar de acá. Y Ya. A ver, no se sé, siente tanto lag. No sé, pero cada vez que grabo juegos, se me la guía todo el juego, la verdad. Mi auto, ¿no? todos los props que tienen estos autos son los que son ricos literalmente bueno vamos a acá donde dice el hospital donde está el hospital ay no mames con esto que le bajé todos los gráficos Me, mejor lo meto los gráficos la verdad no se ve nada la verdad Tengo, para poder ver algo tienes que estar haciéndolo no acercarte poquito a poquito donde está este lo del hospital vamos a poner Chicos, no me digan que yo no sé porque la verdad es que yo he jugado a Dogme, y, y más o menos sé jugar, ya he jugado la verdad mucha mucho a Dogme. Chicos, acá están. Es más, Vamos a ponerle acá. ¿Video de qué? Ya que estamos. Vamos a sacar nuestro albino Nuestro murciélago, quise decir sí. Acá darle de comer Y acá está aquí Vamos a darle de comer ahora Bien. Y ahí está El albino no, el, quise decir el, Esta cosa se va a crecer Chicos, el video hasta aquí va a quedar. Yo te enseñé, les enseñé todo mi inventario. Adiós.